En la actualidad, el uso de anteojos pasó de ser una necesidad a un estilo de moda. Por eso, los diseños de los anteojos han estado variando y mejorando. Nosotros como empresa, ofrecemos una amplia gama de anteojos con variados diseños modernos y únicos. A continuación verás estas marcas y sus características. Anteojos tribal. Con reconocido prestigio ganado a lo largo del tiempo, 10 años para ser exactos, las monturas tribal siguen manteniendo vigencia por una constante renovación en cada una de sus líneas. Esta vez contamos con un modernizado diseño ergonómico tanto en el frente como en los brazos, característica principal de nuestra marca. Además del flex reparable esta vez las monturas cuentan con mayor cantidad de metal, esto para aumentar su resistencia y durabilidad. Además podrán apreciar que los brazos cuentan con un grabado en bajo relieve lo que ayuda a identificar mejor nuestra marca. Es importante recalcar que los canutos son de acetato, no de plástico común como se suele usar en marcos de precios similares. Antiojos La Camelea Permítenos informarte de esta nueva línea netamente femenina en acero inoxidable y brazos de acetato que lanzamos para ti. La presentamos como una opción ideal para damas que buscan una montura con diseños en los brazos. Y en diferentes colores. Y como valor agregado y a diferencia de marcas similares, cuenta con flex reparable. Contamos con soporte publicitario, es decir con fotos actuales cuyos modelos están en stock para sus reposiciones. La montura viene con estuche y paño de microfibra. Anteojos Fashion Teams. Es una marca de anteojos 100% acetato. Nos preocupamos de brindar gran variedad de colores en combinaciones de moda, actuales y de tendencia. Contamos con diseños unisex en diversos tamaños y modelos. Por su gran calidad, al ser de material acetato de primera está ganando la preferencia de quienes lo usan. Cabe notar que los anteojos están hechos a mano. Estos son vistosos y modernos para las damas. Y sobrios y fuertes para los hombres. Fashion Tense te garantiza mayor confort y durabilidad. Todos los modelos cuentan con estuche y paño de microfibra. Aparte de las tres marcas ya mencionadas, también tenemos otras marcas como Asia, lentes de sol polarizados y protección UV, anteojos de acetato crust, línea de anteojos para niños Fashion Kids, además, verde amarela, imán, y caballero. Por otro lado, ya hemos lanzado nuestra segunda edición de la revista Tribal Info. En esta podrás encontrar artículos acerca de tips para tu empresa, temas generales, de diseño, entretenimiento, etc. Además podrás encontrar una sección de anuncios donde publicitar tu empresa. También está disponible en NINEA nuestra página web. En la página Puedes descargar fotografías en alta calidad con fondos variados y tomas a escoger e imprimir para tu local. Tenemos más de 200 fotos a seleccionar. Así como también, descargar diseños realizados. Por otro lado, tenemos la revista Tribal Info donde puedes ver tanto la edición actual como ediciones pasadas de la revista e incluso descargarla. Y también puedes visitar nuestras secciones, Descargar calendario para impresión o pantalla de PC, los logos de nuestras marcas para impresión, y lugares de compra donde puedes ubicarnos. Para ingresar a la página solo escribe en la parte superior de tu explorador, tribal.com.com y entrarás. Para cualquier consulta, contactarse al número, 997-270-449. Y síguenos por Facebook, como Fashion TV en social.